Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al Café Caliente. La entrevista central y hoy nos place recibir a este dirigente importante en, en materia deportiva de acá de San Francisco y la provincia, Duarte, presidente de la asociación de softbol de esta provincia. Está con nosotros para hablarnos de las próximas actividades, de un torneo que va a iniciar. Buenos días, bienvenido, Jorge, a tu Buenos casa. días, Raquel, buenos días, Fulvio. buenos días, Francis. Jorge. Y buenos días a toda la región del nordeste. El torneo proyecto. empresarial, cuéntanos sí. de esto. El torneo empresarial es el torneo más importante que se juega en este país ahora mismo, porque involucra una serie de equipos, una gran, gran cantidad de equipos, 58 equipos, no todo. De otras provincias también. No, no, del municipio. Solo del municipio. Y con, con ciertos equipos que son de la de Zenobí, Ya. Eh, Pimenté, de los distritos y, sí, y de sí. algunos municipios. Sí, uno de los y uno de los guaraníes. Vamos a permitir a Felicia que venga con el cafecito para de que una vez. Entonemos. Ah, sí, Así ¿Y es. Cómo, ¿Con qué tú cuentas para poder días. montar un evento días. Día? con 58 equipos? Gracias. Hmm, sí, mira, mira Fulvio, realmente buena pregunta. Muchas esa. gracias. Nosotros siempre gracias. quisimos hacer un proyecto amplio. Que el Estado se viera involucrado en el mismo, porque le estamos dando pan y circo a ah. este pueblo. Más sin embargo, no han sabido aprovechar lo que esa gran cantidad emocionante de equipos participantes, donde San Francisco se convierte cada domingo en un crucigrama loco, buscando los escenarios para jugar, donde la familia se integra en y arma a apoyar a sus respectivos equipos, bajando los barrios. Ustedes podrían ir a los play, porque ustedes lean lo invito para mañana, para inaugurar a las 3 de la tarde, algo sin presente. ¿Dónde será? En eh, el Bajo Techo, porque no un en un play. Es un play, no cabe ¿Cómo va a ser? Es un play sobre no caben. ¿El play más sí. grande que el...? No, no, aparentemente. Es un play sobre no cables. ¿De tanta gente? En el 12, de 12 para que estamos inaugurando fuera, porque fue, año, fue cuando le dedicamos el torneo a la empresa Telenor. Ubucionó en la calle. Ah, no, eran, es eran 46 equipos. Y ahora son 52. No? 58. 58. ¿De cuántas personas estamos hablando entonces Bolivia? De 1.300 y pico de personas, de atletas. ¿Y con cuáles fondos decía, Voy ahora para allá. Eh, los equipos... Me imagino que la alcaldía la, está ahí. Sí, esta vez va a ser dedicado. No, no es porque colabora, sino porque nos sentimos cómodos, cómodos con dar la oportunidad a la alcaldía, porque han, sido, han hecho grandes aportes al deporte aquí en Majorí. Yeah. Que cuando se escriba la historia de la gestión municipal hay que hablar de un antes y después de y lo vamos a presentar nosotros a parte. ¿Cómo? Sí señor así es lo que Entonces, a quién está dedicado hacerle, yo, ¿a la, al ayuntamiento, a Municipal. ayuntamiento todos los años le dedicamos ese evento a una empresa sí, o a una institución correcto eh, realmente y miren aquí hay un concepto errado donde mucha gente le dice que le dedicamos tenemos a, a fulano para que nos den dinero así <risa> que, que es cuando yo vinimos yo. aquí a telenor a telenor en el 12 a la comisión de la tradición Pero no nos van a regalar a nosotros 100 mil pesos. Digamos que no. Porque los equipos cubren su costo. Los empresarios, que es donde quiere llevar el ánimo a ellos, que entienden que es necesario in, in, in, in, invertir en el deporte, porque la, pro, la, la promoción es se multiplica por ciento. La, es obligatorio decir, Francis ganó, Francis pidió, Francis jugará con con furio o jugar a con Raquel, obligatoriamente hacer mención claro. de tu empresa. ¿Qué pasa? Además tienen la, fa la facilidad de cuando ellos van a, a, a, al pueblo interno a, a pagar su impuesto a los comerciantes. Eso le es para atrás a ellos. O sea que en el fondo, el, no dan nada. El aporte al deporte. No dan nada. Entonces, uh -huh. cuando yo decía que necesitábamos involucrar al Estado, es porque realmente cuando tú tienes un pueblo inmerso en lo que era parte del deporte, con esa gran cantidad de equipos, ¿por qué tornar diferente a nosotros como Estado? Y la, ya este es mi último torneo en, en el Sobol, porque me voy ya cumplí mi ciclo de tiempo. Y yo quería hacer una, concatenar un proyecto de 200 equipos en la provincia, pero no pude. No es demasiado, porque creo que hasta para el ciclo de... de Está para la logística. La lo, no, la <risa> logística problema. sería lo de menos. Si es empresarial, los empresarios que, que, que asuman su rol. Mm. Me refiero es en el volumen de equipos y como se dice el ROB. El, la, la, el, el, la, la dinámica. La dinámica de combinar los equipos hasta lograr discriminar a dos. No, porque se juegan por grupo. El 1, 2, 3 y 4 juegan juntos. Hasta dos se jugando, juntos, hasta dos juegan juntos, de, de cuatro. ¿Y lo que ganen de cada uno se de van, esos grupos? No, cada quien juega una serie. Si son grupos de cuatro, juegan 36 juegos entre sí. Recuérdate sí. que el año tiene 365 días, 200 sí. equipos. No, pues vamos a tener dos años de juego? No, no, no, no, no, no. Es un, dura cuatro meses y pico. Este, este, este, este. <ríe> ¿Por qué? Porque tú involucras cuatro equipos donde tú juegas contra tres. O sea, tú juegas contra tres yo juego contra tres. Que son 36 entre los tres. Y de ahí se van eliminando, después concluye a ser regular, clasifican dos por grupo. Actualmente así es que está ese diseño, destinado, ese, ese dice, es el diseño. Dice. Y el que va a jugar a partir de mañana en la. En mañana la... se inaugura ese evento, un gran evento, invitamos a todo el pueblo que vayan a presenciar ese gran acto inaugural, donde realmente involucramos todos los equipos de San Francisco. No hay un, un, un escenario suelto. Le agradezco a los empresarios y a los comerciantes y a los que tienen play privado que nos lo prestan cada año sin ninguna clase de, de, de interés. Y realmente creo que San Francisco está en un buen momento en el softball. Oche, ¿no ha quedado claro el, el sustento, el patrocinio? Sí, el realmente. patrocinio, eh, los equipos, cada quien eh, aporta 12 mil pesos. Uh -huh. 12 mil pesos. Este torneo lleva casi un millón de pesos. Y son 58, son 58. ahí no está. Hay una otra partida que hay que ir buscando por otro lado. Por ejemplo, si la dominio hace su aporte, bienvenido sea, si el Estado o el Ministerio de Deportes hace su aporte, también es así ¿Que todavía no lo ha hecho? ¿Y no. pero va a iniciar? ¿Cuándo va a iniciar? ¿No es mañana? Mañana, sí. tú sabes que hay una burocracia. Ahora que, pero requiere. usted se supone que comenzó a montar esto con tiempo. Sí, sí, no. Desde ¿Sí? el año Entonces, pasado. Nosotros tenemos siete meses ¿Han tenido meses tiempo que, esas instituciones para hacer el aporte? Que pusimos la fecha, siete meses. ...porque todo lo hacemos con tiempo suficiente... ...todo está montado... ...ahora falta que la otra parte llegue... Ochi, te sentí como... ...agradecido de... ...pertenecer al ayuntamiento... ...y que hay un antes y un después de... ...Alex... ...en el deporte... ...pero es poco lo que nosotros vemos... ...en aporte por parte del ayuntamiento... ...mira Francia, aparentemente... Eh, ...realmente te, yo te digo que... ...hay que hacer un antes y después de, de Alex... ...porque los demás que han estado detrás de Alex... ...han hecho poca cosa... Pero, Pero las sí, la canchas están hechas Nosotros, nosotros acabamos de inaugurar una cancha en tu casa ya en tu, en tu sector, en tu mamá uh, Sí, el tejado, lo, lo, lo vi. Y los aportes que hace el ayuntamiento A los diferentes sectores eh, Quizás tú no lo ves Porque son aportes que tú, son de eventos Por ejemplo, nosotros Ayer nos firmó la premiación De aniversario 50 años de la liga Te explico, un momento no es que yo lo vea, es que se sienta en el ambiente porque hay cosas que... Se, por ejemplo, ya yo sé que el torneo, a partir de hoy que uh -huh. lo estás anunciando, tendrá incidencia y Hochi está haciendo. Uh -huh. Es a eso que me refiero, respecto al ayuntamiento como, como inversión al deporte a través de tu departamento, que recuerdo muy no, bien no. cuando tú viniste aquí muy, de, muy disgustado que hasta te iba a ir. ¿Se transformó la cosa o se logró hacer esto? Mira eh, Es ahí que me Está estoy... bien, ok ya. Él sabe bien como regidor que fue uh -huh. Que la, el que hizo la ley 176, 7 Es un criminal uh -huh. Es un criminal como matar a la gente en, eh, materia de eh, en materia de deporte materia de deporte Porque no puso deporte en, ese, en esa ley Claro, educación no puso y género Género, educación y cultura Sí, sí Nada Y de ahí más. le sacan algo adelante De ahí nos sacan una colita Una colita Que dependemos de cultura nosotros y no. con esa colita que nosotros eh, sobrevivimos con el departamento. Pero hay una buena cosa, se invierte, se invierte en algo útil, que realmente yo espero que algún día hagamos reducir, a través de la memoria de cada año, sí. los, en las políticas. Pero a través del presupuesto participativo, que el torneo de las obras, en alguna comunidad han resultado gananciosas con obras... No, nosotros entramos en, en el presupuesto participativo. ¿Ustedes no entran en no, no las entran. obras no. de deporte, las no, canchas cancha y todas, cancha, cancha. todas esas? Sí, en el mito entra cuando los sectores requieren de... Es lo que digo, ciudadano. los sectores, en ese presupuesto, en el ejercicio, sí. de escucharle y que ellos decidan cuál es la obra que les interesa para sí. su comunidad. En, Oye. Sí, en este año se inauguran dos, dos, dos canchas, ¿no? sí. en año San Martín y allá, remozamiento al a la cancha de... El tejar, tejar, que van muchos jóvenes. Sí, donde realmente hay una dificultad con los jóvenes ahí, porque van jóvenes de otra comunidad, ah, eso sí. otro sector, y no puede ser. Sí. Los moradores de esa comunidad que tienen que luchar porque disfruten de sus instalaciones para que no se le tan fácilmente. Eso bueno. no pasa dos. en todas las organizaciones, de otro lado sí? llega. Eh, ¿Qué tiempo dura este torneo con estos 58 equipos y cuáles equipos tú ventila que tienen potencial para llegar al final? Mira, eh, el año pasado duró cuatro meses y 20 días, ese evento. Cuatro meses y veinte días. Porque se van eliminando entre es un, sí, es un proceso de, uh -huh, de eliminatoria. ¿Qué pasa? Con relación a la parte del de equipo que puede definir? no te puedo decir ninguno, porque eh, solamente nosotros recibimos el equipo, no sabemos sus integridades, eh, solamente establecemos un reglamento que es rígido, porque en los dos donde está Jochitavera... ¿A usted como presidente de la asociación no le conviene tampoco eh, torcer el brazo a favor de un equipo y de otro? No, no, no, Tiene no, no, que no, ser, no, es equidad, estar no, en el medio, no, el equilibrio. De el que Escribió el reglamento... En otro tiempo se dio algo así. Se ha dado esa parte cuando hay dirigentes que quieren ser gelatinosos. ¿Gelatinosos? Sí, porque está con todo el mundo. Están aquí, suave por <ríe> allá ¿Sí? y suave por ¿Y allá. ¿Y <ríe> el equipo de Telenor estará ahí? Sí, Telenor está patrocinando el Centro correccional de los Presos. Ah, okay. ah, pero fabuloso. Dos que tiempo. vi que hicieron donaciones de, de, sí, de uniformes. De, de uniforme. Sí. ¿Pero cuáles son los más duros, los equipos más fuertes? Los equipos sí. más fuertes eran De la, la categoría B, la B, Ajá, porque la, son? La, en la categoría A no se juega aquí, ya yeah. porque es una categoría donde juega el molinete, yeah. y la B la eliminamos ahora y está jugando, tenemos cuatro, grupos, cuatro grupos en dos categorías, la C1, la C2, la C1 D, en la D, la, la 1D y la 1 2. Yeah. en la D2. 2. ¿Y cuáles empresas están en eso? Diga 5, 7 sí, sí. Bueno, el yo he conseguido muchos patrocinios a equipos de sectores muy pagupérrimos que no pueden ellos... Sotentar. Copiar. Llamé a mi amiga, mi hermana, Raquel Traves, ah, también en Colombia ella. Me dio un patrocinio para un equipo. Muy bien. Eh, muchos empresarios. Frankie Romero me dio tres para tres equipos de otro lado más. Equipo. Y así solamente están... Y ya hay empresas que son una tradición en, en aquí. Correcto. Es realmente... Macorís va, va paulatinamente, Mira, yo creo que, paso. que lo importante ahora, y es como un ingrediente que hay que resaltar, que se le dé participación y se reconozca como equipo a los internos de la correccional Vistelvalle. Y veo que es una novedad dentro del conglomerado. ¿Es cuando la primera son vez que yo no, tres, no. tres años. Sí, pero lugar, que son sí. los únicos que son personas que están Especiales, cumpliendo. Especiales, de ese sector especial. Están, están cumpliendo eh, Condena. condenas y que es un sector especial dentro de la diversidad mm. deportiva. Exactamente. Eso yo creo que es lo más Fabuloso. importante. Bueno. Y que Telenor, como siempre en, la, en las principales actividades y, y siempre en las causas, más importante. ¿Puede ser esto con reconocido como un programa de reinserción de esos reclusos? Sí, sí, están dentro del programa de medio libre. Tú sabes que yo yeah. tengo un programa yeah, de medio libre es. donde de, de discurso en todos los sentidos sí, de la palabra. Hay estudiantes va. en la universidad que ah, van bueno, sí. perfectamente. El, el man y el equipo. Está 30 años preso. Y van la universidad va y viene. Creo que estudia ingeniería fe, ingeniería. Eh, fue un acuerdo que hubo con Raquel, la Raquel, Raquel Brito, uh -huh. la directora, que ahora está en La Vega, eh, con, con la Procuraduría, para insertar, insertar a, esos, a esos atletas que están en el ocio. Ah, ¿Qué? espérate, también el ayuntamiento hace el, el torneo carcelario en, tres, en seis disciplinas. Ahí en, en, en, ya en, lo hicieron. No, que tiene tres años hiciéndolo. Sí, Eso eres tú que lo coordina sí, sí. Claro Bueno, nos, lo, lo que nos los... queda es que motive a la teleaudiencia y que nos repita la hora, lugar, el inicio para que la gente se integre y vaya y apoye y respaldose aquí Sí, gracias Raquel Pero dame ¿sí? un segundo nomás. Sí eh, Nosotros hacemos el tema interno mm. porque también creemos que también ellos tienen derecho a la dirección Claro que sí Porque realmente mucha gente cree que tú estás ya aislado de la sociedad ya no es nadie no es contrario Así y ahí bien. que tenemos que sacar que ellos reflexionen, que, salgan. que ellos salgan hombres útiles Así para sentarse es. que en la sociedad. Con relación a lo que decir, hacer un llamado al pueblo, a las autoridades, a todos ustedes, para que mañana estemos allí en, en Bajo Techo, eh, presenciándose. A, ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. De la tarde. Y luego los bueno. demás juegos, ¿a qué hora iniciarían? O sea, el domingo. El domingo. Dos tandas. Domingo de radio Tarde y mañana. Tarde y mañana. ¿Y ¿Cuáles son los. La, los lugares, de, Ajá. Que 25 que van. play, de la La Codal Senovit, toda la periferia, hay 25 Pero play. Pero el dentro. domingo va a ser en cuál? No, el domingo son todos play, 25. Ah, play. al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Así que donde quiera que nos visamos está. un play play ah, Simultáneamente. eso. está eso, es eso. <ríe> ustedes que ¿Es masculino y femenino o solo masculino? No, masculino. A ¿Las mujeres no le gusta mucho eso. sí Sí, sí, sí, sí, la mujer, sí. El problema es que... ¿Por qué no la involucran? Bueno, la mujer es un ser, un ser muy especial, ah. donde tiene mucha debilidad. ¿Por eso es que hay que involucrar? Porque es especial. Sí. Yo espero que las universidades, que me están escuchando los dos sectores. Sí. Involucren a mujeres. Exacto a sí, sí, sí, sí, sí, sí Como sí, debe sí. ser Gracias, Ochi Gracias, Ochi Te Presidente de la asociación Del softball De acá de la provincia de Duarte Gracias por haber estado Con nosotros En el Café Caliente Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en De Mañana Quédese con nosotros